mañana y estamos eh, como todos los sábados abriendo nuestra sesión del Observatorio Ciudadano al público que nos sigue por eh, Facebook Live y otros por YouTube en una sesión grabada eh, fuera de horario. Entonces tenemos esas dos formas de comunicación con nuestro... Eh, nuestros seguidores, que es el Facebook Live eh, con eh, la página Observatorio Ciudadano de Guanajuato y en la página de YouTube con OCDG, Observatorio Ciudadano de Guanajuato, eh, de manera permanente para que puedan dar seguimiento a, a todos los temas que se están desarrollando en estas sesiones abiertas del, del observatorio. Por lo pronto este, esta mañana vamos a le voy a dar la palabra a mi querida compañera María Dolores Montenegro Acevedo para que nos haga favor de presentar el currículum de nuestro invitado del día de hoy bueno tenemos tres invitados dos perdón, dos invitados uno ya lo conocen es el ingeniero Juan do y el otro Gilles Pierre René Lebrez eh, él es el nuevo y de él le vamos a pedir a María Dolores que nos haga favor de leer su, su currículum, si es tan amable. Gracias, este licenciado Guillermo Siliceo, nuestro coordinador. Amigos todos de observatorio, muchas gracias. Muy buenos días y a toda la gente que nos está viendo en Facebook. Bueno, eh, pues un currículum muy amplio del doctor Pierre René Levers. Espero haberlo pronunciado bien porque no sé francés, pero este, vamos a a decir que él realizó sus estudios de licenciatura y maestría en geología y geofísica en la universidad J Fourier de Grenoble en Francia. Obtuvo su doctorado en metalogenia en el posgrado en ciencias del Instituto Politécnico de Lorena y el Centro de Investigación Petográfica y Geoquímica de Nancy, Francia. Su trabajo de tesis consta de un estudio multiescala donde la geología regional hasta el microanálisis del yacimiento gigante de plata de Imiter en Marruecos, proponiendo un nuevo modelo genético. El doctor Lebrías ingresó en el Centro de Geociencias de la UNAM Campus Querétaro con un contrato de posgrado. De, perdón de postdoctorado y es actualmente investigador titular pertenece al sistema nacional de investigadores con la máxima distinción del sin tercero el impacto internacional de su labor se vio reconocido por la obtención del premio barrick joven investigador por la sociedad geológica aplicada en el 2007 por los resultados obtenidos en sus investigaciones de doctorado y de posgrado, al ingresar al Centro de Geociencias, participó en la creación de un grupo de investigación sobre metalogenia y diagénesis en observatorios petroleros que se cristalizó con la creación y desarrollo del laboratorio de fluidos corticales. Sus líneas de investigación se refieren al estudio, al estudio de la interacción de los fluidos con la corteza terrestre, desde los gases disueltos en el manto hasta los acuíferos sómeros, pasando por los fluidos asociados a la formación de anomalías metálicas, reservatorios de petroleros, geotermia y últimamente almacenamiento geológico del CO2. Los trabajos realizados se caracterizan por integrar enfoques académicos e industriales, integrando observaciones y resultados a diferentes escalas y desarrollando trabajos clásicos de geología y técnicas analíticas en el desarrollo. Sus trabajos toman lugar relevante por la vinculación con numerosas empresas petroleras y mineras nacionales y extranjeras, que reconocen su expertise en los temas desarrollados, en Petroleras y Metalogenia, la EPE. De estos proyectos industriales y académicos, ha generado una gran cantidad de reportes, más de 100 contribuciones nacionales e internacionales en revistas de alto impacto, y se logró graduar 14 tesistas, 4 de licenciatura, 9 de maestrías y 4 de doctorado, que hoy son profesionistas que trabajan en, minerías, en minería y universidades. Pues eso es, eso es este, lo que tenemos acerca de el doctor Gilles Pierre-René Lebrez y le damos la cordial, la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el observatorio y al doctor Juan Dobarganes también. Sí, el tema de hoy es impacto de la minería en el acuífero de la independencia, la realidad técnica y para eso van a interactuar nuestro, nuestro invitado Gilles Pierre con Juan Dobarganes y Carla Piñón quienes nos van a dar diferentes aspectos de esa realidad técnica de ese acuífero. Muchas gracias. Eh, por, eh, no sé quién empezaría. Este, perdón, Carmen. perdón, Guillermo. Sí, un favor. ¿Nos podrían explicar este, nada más para, para que se sepa de qué se trata sí, sí, esto? O sea, es la minería en un, en un, este, en un acuífero y, y cuál, cuál es ese acuífero, ¿no? No sé si quede claro. Sí, a ver, Carla, no para, Carla, mío, para que, el público que nos escucha. Por favor, y, luego ya sí. que, que estemos, ¿no? Si quieren... Hola. Eh, Buenos eh. días, sí, gracias por preguntar. Y sí, bueno, en general, esta presentación, sabemos que el observatorio pues se tocan temas del municipio de Guanajuato. Sin embargo, eh, vamos a tocar hoy un tema que es del acuífero de la... El, el acuífero Independencia, o el acuífero Cuenca Alta del río Lerma, eh, que se ubica en Dolores Hidalgo. Esto es por notas periodísticas y por un seminario de la Universidad de Guanajuato que se llevó a cabo en esta semana en el cual un antropólogo, una persona, eh, pues eh, alerta a la población de que no se realicen trabajos mineros eh, pues porque dice que se va a contaminar el agua y dice también que se va a acabar el agua. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es esta, este sesgo que hay siempre hacia la, hacia la minería. Nosotros como geólogos queremos dar la parte técnica con soporte técnico para que tenga la gente una que pueda discernir entre lo que se dice nada más por hablar y, y, y lo que se dice con conocimiento técnico. Entonces, ese es el punto de esta sesión, de esta, sesión, eh, de esta eh, pues sí, de esta sesión. Eh, gracias por abrirnos el espacio, porque también Guanajuato es, es un el municipio de Guanajuato, también es una, es, pues un lugar minero, una localidad minera. Y sabemos que si bien la minería durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX tuvo muchos, ha tenido muchos estragos sobre el paisaje natural y sobre, eh, pues las poblaciones, también ha sido fuente de trabajo y también ha sido fuente de beneficio social, incluso. Las ciudades han sido formadas a través de, de las minas y eso es lo que queremos eh, hablar el día de hoy. Gracias. ¿Quién empezaría este, eh, con el tema? Si quieren yo puedo empezar con una pequeña introducción. Uh, Carla lo dijo muy bien, la minería en Guanajuato es uno de los principales impulsores del desarrollo social y del desarrollo Uh, hasta cultural, por todas las iglesias, los teatros que se construyeron a través de los ingresos mineros. Hoy o oh, este mes se generó un nuevo impacto social con la presentación de la solicitud de la empresa Argonauts Gold uh, en Semarnat por la apertura uh, o la fase de producción, Hizo la, la, la autorización de la fase de producción de su mina que se llama Cerro El Gallo, en la, en la cabeza, cerca de la cabeza municipal de, de Dolores Hidalgo. Uh, existe siempre, cuando se abre una mina o se desarrolla una mina, últimamente un frente opositor. ¿Cuáles son estos dos actores de la disputa? Vamos a decir: una es esta empresa, uh, que es Argonaut Gold que es una empresa canadiense, um, tiene varias minas ya activas en México, en Sonora, en Durango, es lo que se llama una mina, uh, no, ya no es un junior, es un medium mining uh, company, es una empresa chiquita que trabaja minas de volumen promedio a chiquito, en el cual cabe exactamente el proyecto de, de Cerro del Gallo. Entonces, es una mina que tiene ya varios años, varias décadas en México trabajando, produciendo, eh, de hecho, sin mucho problema ni social ni técnico, hay que decirlo, y, eh, y están esperando, trabajando para poder abrir esta mina. Ellos lo compraron desde 2017-2018. Entonces ya tiene 3-4 años evaluando el proyecto y uh, los últimos 2 años tratando de abrir. Uh, frente a ellos, uh, ¿qué es el Frente Opositor? El Frente Opositor es un conjunto de personas ONG, uh, grupos políticos, Uh, principalmente de, de, de izquierda y pobladores de la misma uh, comunidad que por supuesto están preocupados por el desarrollo, la, la implantación y el desarrollo de una nueva minera en, uh, en su sitio de, de, de vida. Ahora, ¿Por qué de una nueva minera? Esencialmente porque Santo Antón de las Minas, como su nombre lo dice, tiene gran historias mineras. Ahí pasan uno de las... del ramaleo de las vetas de Guanajuato, que apenas está a 20 kilómetros al sur. Entonces existe unas vetas de plata eh, plomo con y oro eh, que fueron producidas al inicio del siglo 1950... Uh, y de hecho fue una comunidad minera uh, no fue una empresa per se sino que la gente se, se regruparon para hacer una empresa uh, propia ¿cuáles son los grandes puntos de discusión? Uh, siempre es el mismo es uh, nos van a robar uh, nos van a envenenar y van a destruir el pueblo Ahora, yo creo que esto van a ser las, los tres grandes temas que, que vamos a discutir uh, nos vamos uh, y igual podríamos acabar con una pequeña discusión de qué se puede hacer o en qué se puede apoyar siendo una asociación uh, pública uh, y fuera de todo contexto político ...que de mi punto de vista es la única forma de realmente evaluar y, y discutir un proyecto... ...es tomar los números y hablar de los números. Um, el proyecto en sí es un proyecto muy sencillo hoy en el día... ...que es el desarrollo de un uh, tarro abierto. Alors, el tarro va a tener una misión más o menos de un kilómetro de diámetro... ...por un cuarto de la dimensión en profundidad, entonces unos 300 metros... Um, y lo que van a producir es básicamente uh, oro y tantito cobre. Uh, el metal principal es oro y la concentración son unos 0.4 gramos por toneladas. Uh, y van a esperar producir unos 3.000 millones de onzas sobre 15 años, que es el tiempo de, de vida. De la, de la mina diseñada al día de hoy. ¿Por qué diseñada al día de hoy? Porque esencialmente una mina se empieza con unas reservas reconocidas y que durante el desarrollo de la mina siempre se sigue la fase de exploración y de incorporación de reservas, lo que generalmente permite incrementar la, la duración de producción, de vida efectiva de una mina. Siendo el proceso uh, open pit y lixiviación por tipo de, por el, la duración de la vida uh, realmente son unos 5 años más. Si hablamos de 15 años de producción, generalmente uh, la, la presencia son, física son 20 años y son 5 años más de lixiviación, Uh, en las pilas de, de material para seguir sacando oro y son otros 20 años de compromiso de remediación ambiental. Entonces hablamos de una presencia de una empresa por lo menos de 50 años, um, el tiempo que se produce y remedia las, las áreas de producción uno de estos puntos es muy importante el primer punto es vamos a destruir el panorama efectivamente hacer un OpenPit y crear una pila de lixiviación eh, modifica dramáticamente el, el panorama y sobre eso hay poco que podemos hacer eh, es la metodología de trabajo y no se puede modificar mucho eh, la segunda parte es la, la, el tipo de de de recuperación del metal, que es la cianuración en pilas, y es uno es un de los temas más discutido en la, en la actualidad, eh, ya que entra en la discusión la palabra cianuro, y que para todo el mundo cianuro es un veneno mortal. Eh, entonces me di a la, al trabajo de buscar un poco los accidentes que existen a nivel mundial, relacionado con este tipo de producción eh, y eh, encontré cinco accidentes eh, significativos los últimos 40 años a nivel mundial eh, siendo una técnica industrial ampliamente usada eh, a nivel internacional en todos los países por todos los tipos de mina y eh, realmente la cantidad de, de accidentes industriales asociados a una pila de exiliación es muy rara y generalmente es asociada a eventos uh, meteóricos dramáticos. O sea, básicamente es la entrada de un tifón en Indonesia que destruye la, la pila de exiliación o hace desbordar uh, las piletas de, de recuperación de agua. Uh, tuvimos mala suerte de tener un, un de estos accidentes en, en México uh, en los años noventas, uh, no, en 2014, perdón, allá en la mina del Magistral donde se desbordó uh, la, la, la pileta y, uh, y es uno de los eventos uh, fundadores para los grupos uh, opositores a las minas y creo que se entiende perfectamente. Um, frente a eso hay que decir que la técnica industrial empleada es hoy en el día bastante segura uh, que los cianuros no es cianuro por sí sino que son cianuridos uh, y que son muy sensibles al grado de oxidación de, de las aguas por eso uh, aunque pasa en un río realmente Uh, la, el peligro ambiental es muy limitado y que después de estos accidentes históricos que ocurrió uh, la técnica en sí se modificó uh, con la obligación de tener un doblete de los uh, de los medios de seguridad por ejemplo siempre hay dobles piletas de recuperación de agua en caso justamente que hay un un evento dramático de lluvia se puede recuperar lo que podría fugar de la primera pileta en activo entonces es un cuadro industrial que es bastante más seguro que hace 20 años eh, el último tema que es altamente discutible estamos en el centro del méxico es una zona semiárida eh, dentro de un acuífero que es sobreexplotado que es el acuífero de la independencia y uh, obviamente existe un temor de los habitantes de uh, qué va a pasar con el agua. La mina es una, un, una industria que consume agua. Uh, la empresa tiene un derecho adquirido en Conagua de 1.400.000 metros cúbicos de agua anuales. Representa una milésima parte del volumen del acuífero actual uh, de hecho es menos que eso porque el volumen del acuífero actual son 200.000 millones de metros uh, cúbicos uh, no del volumen de la cantidad de agua que se extrae de la, de, del acuífero uh, actualmente entonces no es tanto y Juan uh, Vargas no podrá hablar un poco más pero es una zona muy, muy muy poco producida en la zona de San Antón por lo cual no es tan afectada por la sobreexplotación. por fin el último punto que, que siempre entra en la discusión es que con todo lo que están removiendo y el agua que van a usar lo que va a pasar es que nos van a envenenar ¿vale? por la calidad de agua van a modificar la calidad de agua ¿vale? Juan va creo, enfatizar un poco más pero la calidad de agua en la independencia eh, puede ser crítica en algunas partes pero no es asociado a la zona minera. De hecho, en estos casos y tenemos un ejemplo histórico muy bueno que es el ejemplo de San Pedro en San Luis Potosí. La reactivación de una zona eh, minera antigua permite la rehabilitación de la zona eh, en producción por la remediación de los jales históricos existentes que generalmente generan eh, ríos de aguas ácidas por la liquidación de los sulfuros todavía atrapados entonces igual por las vetas que ya están que estuvo históricamente en producción de ser inundadas generalmente tiene un impacto negativo eh, en los acuíferos y de poder remediar estos, estas vetas produciéndola otra vez eh, mejora de forma significativa eh, la calidad del agua entonces eh, la discusión tiene que ser una discusión, yo creo, técnica. Uh, el problema que hubo esta semana, efectivamente, es que es un señor uh, que no está acostumbrado al lado técnico minero, que no sabe cómo funciona una mina, uh, y que aprovecha de su pupitro académico para decir les van a matar a todos. Y creo que es una posición que es muy poco ética de su parte, y, uh, y tenemos que tener un acercamiento tanto de la población del frente opositor como de la, de la empresa de forma mucho más apegada a la realidad y como académico autónomo, lo que nos están discutiendo mucho ahorita, pero tenemos esta posición creo dentro de la sociedad fuera de los contextos políticos y de las expresión industriales Creo que tenemos un papel muy importante de jugar para crear justamente este vínculo de confianza entre las empresas mineras y su ambiente social, aprovechando nuestras capacidades para realizar uh, estudios de, de, ¿cómo se llama? De, uh, de calidad de agua, de calidad de aire, de de realmente de seguridad industrial uh, que puede dar válidas, uh, co confianza mucho mayor a, a la sociedad cuando se presenta este tipo de proyectos industriales. Uh, Juan, no sé si quieres abonar un poco más sobre el tema del acuífero y de la disponibilidad de agua. Sí, claro, vamos a ver. Eh, primero, pues, obviamente, números, ¿Verdad? Porque es con lo que debemos de trabajar normalmente. Bien, en este caso, eh, voy a compartir pantalla, si ¿sí se puede. Sí, adelante, adelante. ¿Verdad? Perdón, ¿Dónde quedan mis apoyos? Aquí está. está lo menos y mm, okay sí ok mm, comparto pantalla eh comparto adelante pues completo verdad sí Total, aquí estoy, tengo un, no se fijen en el tiradero de iconos, si se ven al rato. ¿eh? Y del resumen que tengo por aquí, ¿no? A un lado. Ok, bueno, en el, primero, ¿en dónde está el acuífero? Que se conoce como de la independencia y que ha venido, pues, levantando mucha, creo, polémica desde hace algunos años, ¿no? Porque esto que dice esta persona pues no es nuevo. Sabemos que ha habido algunas marchas incluso en la ciudad de Dolores Hidalgo. Como bien menciona Gilles, pues esto es completamente asociado a fines políticos, ¿no? Entonces, pues nosotros no discutimos en ese aspecto, ¿no? Discutimos en el aspecto técnico, que es lo que dominamos y que es lo que realmente debería ser la base de la toma de decisiones y por lo tanto también de las políticas a emprender. O sea, necesitamos datos reales, datos duros que nos digan a nosotros los, eh, digamos, técnicos, académicos que generamos esta información y la interpretamos para que el tomador de las decisiones en caso dado pueda tomar la mejor decisión posible, ¿no? digo, hasta me recuerda un eh, un eslogan de una institución en Guanajuato, ¿No? Que existió el centro de información Guanajuato era información para su mejor decisión. Precisamente para eso son los datos y la información para tomar decisiones y tomar la más acertada posible. Y sobre todo, pues, no desvirtuarnos, ¿Verdad? Y nosotros, pues, nuestro papel como técnicos, como académicos, es hacer bien nuestro trabajo y en segundo lugar, tratar de que esta información, de que estos datos lleguen a la población, ¿no? eh, un problema es que normalmente cuando se publican todos estos aspectos técnicos, pues se publican en revistas internacionales o algunas en nacionales, pero principalmente en idioma inglés también. Entonces esto dificulta que la información llegue al grueso de la población. Entonces, afortunadamente hay pues, programas y gentes como ustedes en el OCG que apoyan pues, este tipo de, eh, de difusión en temas como el que nos ocupa, ¿no? que es muy, muy importante que la población conozca y que se base en eh, cuanto a sus opiniones, a sus... Eh, pues temas de, de, de tratar o áreas de tratar estos temas pues con datos reales ¿No? Bueno primero ¿Dónde está el acuífero de la independencia? Voy a hacer voy a utilizar eh, fue como fuentes dos artículos principalmente uno de Adrián Ortega que es compañero de Giles en el CGO en Juriquilla en, de la UNAM <coughs> Y otro que eh, fue escrito por Chang y Yanmei de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Que son, forman um, parte de un equipo de gente junto con estos dos últimos, junto con Peter Napet de la Universidad de Texas I.M., de Texas I.M. Entonces, ellos son las gentes que han estado muy metidas en el aspecto técnico, netamente en estas áreas, en el sentido de evaluación del acuífero, en el sentido de la geoquímica del acuífero. Yo antes pues hacía muchos estudios hidrogeológicos para la Comisión Estatal del Agua o antes de que ésta este existiera, incluso algunos años antes, precisamente para conocer los acuíferos y para ver qué tanto se podía explotar, sobre todo para fuentes de agua potable, que es la prior, debería ser la prioridad en todo esto, ¿No? Al final de cuentas. Obviamente el aspecto económico también tiene que que estar presente y está presente de hecho y lo vamos a comentar en un momento. Bueno, el acuífero de la independencia ocupa prácticamente toda la zona norte del estado de Guanajuato, como se puede ver en en esta imagen, este es de un artículo de Adrián Ortega, en esta parte se observa el acuífero de la independencia y el límite del estado de Guanajuato. Entonces, toda la parte norte, desde San Felipe, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz en el norte, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo al centro. En la parte sur de, este, de esta cuenca de la independencia se encuentra San Miguel, San José Iturbide y, y en su extremo oriente, Doctor Mora. Y también, bueno, repito, San Luis de la Paz en la parte noreste, ¿no? Del, de esta cuenca de la independencia y su acuífero, ¿verdad? Entonces, es un territorio muy grande, son aproximadamente 7000 kilómetros los que ocupa este, esta cuenca y su acuífero, que es prácticamente el 23.9%, el 23% de la superficie total del estado de Guanajuato. Entonces, es un área, en este sentido, muy importante. Los que hayamos ido por aquel rumbo, pues, vemos que no llueve mucho. Las temperaturas, pues, son también bastante cálidas. Entonces, estamos en una zona prácticamente semidesértica, ¿no? En esta zona. Eso, pues, hace que la recarga potencial del acuífero, pues, no sea la que uno quisiera, ¿verdad? Todos quisiéramos que lloviera mucho. Y que el suelo, el, el, el, eh, las rocas, fueran lo suficientemente permeables para que permitieran una infiltración de mayor velocidad o de, alta, de, de, digamos, alta velocidad, entre comillas, para que recargara el acuífero. En realidad, en esta área tenemos dos acuíferos, no lateralmente, me refiero en el sentido vertical un acuífero superficial y un acuífero de mayor profundidad. El acuífero superficial está alojado en rocas plásticas. Sí, digamos, areniscas, arenas intercaladas, bueno, arenas sobre todo, perdón, intercaladas con limos, eh, algunas arcillas, claro, etcétera, pero en general es un acuífero un granular, Ocupa desde o que tiene una potencia, un, un espesor de 50 hasta 450 metros. Entonces, dependiendo la zona, dependiendo de la estructura de la geología abajo de estas rocas sedimentarias o de este material sedimentario, pues se encuentra el segundo acuífero que está alojado principalmente en una zona fracturada. Ah, permítanme cambiar de imagen. Bien, aquí vemos ya la en general la geología del, de la zona del acuífero, ¿Verdad? En acá está otra vez San Felipe, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, y en esta zona tenemos a San Antón de las Minas, ¿sí? que es precisamente el área en donde se va a ubicar o donde se ubicaría la empresa minera, digamos, de impacto en estas últimas fechas en el área de todavía el distrito minero de Guanajuato, aunque estrictamente se considera el bloque ya es de las minas, pero se encuentra dentro de todo el bloque Guanajuato, ¿no? Después lo, lo comentamos si es necesario este, este punto. Entonces, la geología que se encuentra en la cuenca de la independencia no es tan simple, digamos. En la parte superior en, de la geología, en donde se encuentra el acuífero más superficial, que, ya, que ya mencioné, como granular, en sedimentos clásticos abajo de él se encuentra un acuífero que es un tipo de acuífero en fracturas, casi tienen la misma permeabilidad en este caso, entonces eso quiere decir que el fracturamiento no es tan pobre en estas rocas y son rocas de tipo volcánico las que se encuentran abajo del primer acuífero, de tipo volcánico principalmente de composición riolítica también pues hay andesitas pero principalmente son riolíticas que eso nos hace pensar de inmediato en el potencial de ciertos contaminantes digamos prácticamente naturales asociados a estas litologías ¿no? bien hace una semana habíamos comentado con los sismos que en esta zona de San Miguel de Allende, y aquí la vemos, esta línea recta, pasa el sistema de fallas, aquí pasa la falla de San Miguel Allende, pero es parte del sistema de fallas San Miguel, Tasco San Miguel, y que le puse yo ya hasta Concepción del Oro, ¿no? Porque hasta allá llega, en esta zona. Entonces, este va aquí, este, esta estructura principal, pero no es una sola falla, es un sistema de fallas, ¿no? Entonces, acá en esta zona tenemos la falla de San Luis de la Paz, el frente de falla del bloque Pozos, que es este, este es donde están eh, las minas de Pozos, y hacia el sur, eh, Querétaro y su falla de, la falla de Querétaro. Entonces, es una zona, un sistema de fallas importante aquí, por lo tanto, aunque se considera como un solo acuífero también, lateralmente hablando podríamos eh, pensar que hay ciertas ciertos cambios también por esa ese cambio estructural lateral pero que están cubiertos en su gran mayoría por el material clástico que conforma el primer acuífero que comentábamos ¿No? Bien entonces mmm, viendo la geología viendo la ubicación y viendo dónde está en San Antón de las Minas, que está aquí en la parte, digamos, central de la parte occidental del acuífero o de la cuenca de la Independencia, nada más tomémoslo ya como una referencia, ¿no? Esta zona de acá, la parte izquierda, ahí es donde está el proyecto en cuestión que tantas, les digo, tanta expectación ha causado, ¿no? Bien, en esta lámina, también de Adrián Ortega, podemos ver podemos ver la profundidad con estos números del nivel estático, es decir, el nivel que tiene la parte superior más cercana a la superficie del acuífero. Aquí tenemos unos números, por ejemplo, vemos estas zonas eh, muy deprimidas, que son conos. Sí, estos son conos de abatimiento por la extracción de agua. Aquí tenemos esto, ¿no? Ahí vemos el número 120. Entonces, aquí tenemos 100, a 120 metros de profundidad del nivel estático en otras zonas como acá, hacia la parte oriental de la cuenca de la independencia, Digamos, entre Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz, y entre San Miguel de Allende y, y San José Iturbide, vemos esta zona muy deprimida, con cierto alineamiento, pues, un poco noru, noroeste a sureste, y en la parte norte, norte-sur prácticamente, vemos que tiene hasta 130 metros de, de profundidad en promedio, ¿no? El nivel estático. Y en esta zona, un poco al sur de Dolores, hasta 100 metros de profundidad en promedio el nivel estático. Hacia la zona de San Antón de las Minas, que está aquí, no se tienen estos niveles porque estamos dentro de la cuenca, pero fuera del acuífero principal. Aunque este acuífero o las rocas que se recargan en esta zona de San Antón, también esa, esas aguas pueden fluir o fluyen, de hecho, pues hacia el acuífero de la independencia, ¿verdad? Eh, Adrián Ortega hizo análisis isotópicos del agua subterránea y él dice que el agua que está ahí, sobre todo en la parte, en el acuífero inferior, que es el más, es el más eh, antiguo en este caso y es el más profundo, el que está en fracturas, alojado en rocas volcánicas que mencionaba hace un momento, está abajo del otro acuífero, del acuífero que está en rocas clásticas que es el más superficial. Él piensa o ha obtenido a partir de sus datos una edad para el agua de hasta 35 mil años. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua... De, al menos del acuífero inferior, no se mueve tan rápido o no se ha movido tan rápido en todo este tiempo, ¿no? O sea, su infiltración es un, un relativamente lenta, además, que hasta antes de 1950, que es cuando empieza la perforación, mmm, diríamos, en masa masiva, en grandes cantidades, en, en este y en prácticamente todos los acuíferos de México y empieza la época de la gran explotación de aguas subterráneas, pues es que puede comenzar a fluir lateralmente el agua de una manera más rápida. Si antes no la extraías, pues no iba a fluir a una velocidad mayor. El límite obviamente va a ser el de la conductividad hidráulica de este acuífero o de las diferentes partes que conforman las rocas de este acuífero, ¿sí? Bueno, ¿cuántos pozos hay en este acuífero? En este acuífero tiene oficialmente un poco más de 3000 mil pozos, nada más para que se den una idea. Guanajuato es uno de los estados con mayor cantidad de pozos del país, prácticamente en un momento podríamos decir el que más, pero es uno de los más perforados para la extracción de agua en nuestro país. Tiene oficialmente aproximadamente 18 mil pozos de manera oficial. Y en este acuífero tenemos 3 mil en números redondos, es decir, una sexta parte del total del estado de Guanajuato. Que comparado con la superficie, pues podríamos extrapolar si la superficie es el 23%. Bueno, pues debería ser casi, no sé, entre una cuarta y una quinta parte de los pozos. En este caso se tiene una sexta parte de los pozos, ¿no? Entonces, no está tan intensamente barrenado, perforado, como otros lugares de nuestro estado, digo también. Entonces, tres mil pozos tampoco son tan poquitos. Estos tres mil pozos extraen aproximadamente mil millones de metros cúbicos al año de estas aguas subterráneas. O sea, está completamente desbalanceado este acuífero en cuanto a su recarga. Se estima también por parte de Adrián, de Adrián Ortega, que el balance, lo que se debería extraer para poder estar más o menos balanceados y tener una real administración del acuífero, sería de extraer 200 millones, 290, casi 300 millones de metros cúbicos al año de este acuífero. Y se extraen más de mil millones de metros cúbicos. Entonces, estamos completamente desbalanceados, tanto que en algunas zonas de este acuífero... El nivel estático está descendiendo de 1 a 3 metros y hasta 7 metros en la zona noreste del acuífero. O sea, ya por San Luis de la Paz y eh, San Diego de la Unión, entre esos dos lugares, se agrupan la mayor cantidad del abatimiento, que es esto que vemos aquí, ¿no? Y su continuidad, pues, hacia el sur, ¿no? Todo esto está abatiéndose más fuerte que el resto del acuífero. Entonces, eso, pues, obviamente causa muchos problemas, sobre todo los pozos de agua potable, que eran de poca profundidad promedio. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer? ¿O qué han tenido que hacer? Pues, irlos o profundizando en caso que se pueda, o hacer un pozo nuevo al lado. ¿no? Se estima además que en el estado hay un total real de al menos 26 mil pozos. Los oficiales son 18 mil. Entonces hay prácticamente otros 8 mil que están fuera, ¿no? Sin control completamente. Digo, si hacemos una, una proporción de la sexta parte de, de estos pozos, bueno, pues un sexto serían mil y tantos pozos, ¿no? Entonces, eso sería la cantidad de pozos no registrados que habría en este acuífero. O sea, habría más de cuatro mil pozos, tres mil oficiales y el resto eh, no registrados, ¿no? Entonces es un acuífero ya en, en desbalance, ¿no? Desbalanceado, que requiere urgentemente ser administrado. ¿Quién es el mayor usuario de esta agua subterránea? Bueno, las proporciones nacionales normalmente <coughs> tenemos que la agricultura utiliza el 75% en promedio, y el resto es utilizado. Por uso industrial, uso para agua potable, principalmente, ¿no? Entonces, en esta zona de estos 7 mil kilómetros, el 43%, casi mil kilómetros, son ocupados por agricultura, por suelos con uso agrícola. Entonces, la mayoría de los pozos que extraen mayores cantidades de agua son para este uso, ¿No? Pues entiende, ¿Por qué? Porque con la escasa precipitación pluvial que se tiene, pues necesitas extraer mayores cantidades de agua subterránea para poder irrigar y mantener la producción alimentaria, ¿No? Que también, pues, obviamente, aparte de ser una actividad económica, pues, es crítica para el sustento de la población, y para poder mantener precios para la población lo más bajos posibles, ¿no? Aunque se apliquen subsidios, ¿no? Y que ayuden a mantener esto bajo. Entonces, es un problema mmm, que no puedes parar así nada más estos pozos o reducir su gasto nada más por un decreto, digamos. Tienes que pensar en una verdadera administración del uso agrícola del agua. Entonces, para este caso, se tendrían que meter... Recursos, sobre todo para cambiar las formas de riego por formas mucho más eficientes que las actuales. Las formas actuales o normales, tradicionales de irrigación, pues provocan pérdidas de hasta el 70% del agua. Entonces, de cada 100 litros, 70 se pierden, no llegan al fin para el que se requirió. De irrigar las plantas o un terreno en específico, que se ha aprovechado realmente. Entonces, bueno, hay hay ciertas cierta problemática, ¿No? Entonces, el gobierno sí necesitaría invertir un poco o un mucho más en eficientar este este tipo de uso. Esto para tener una administración y un balance, pues casi en los límites de esos 300 millones de metros cúbicos que propone Adrián Ortega. Entonces, mil millones o más es muchísimo. ¿no? En este caso, la mina tiene una asignación por parte de Conagua de 1.4 millones, o sea, aproximadamente en un, el, una milésima parte del total del agua que ya se está extrayendo. Que decimos, pues sí, es, es brutal, ¿no? Pues sí. Y que va a seguir disminuyendo, pues sí. Bueno, Ahora veamos qué impacto ambiental se tiene. Y esto es directo por, en este caso, nada más dos elementos se van a, a, a, a observar, arsénico y flúor. Entonces, normalmente la, la, el flúor se asocia a rocas riolíticas, la de rocas riolíticas, ¿no? El arsénico puede estar también en las rocas, sobre todo en áreas con cierta mineralización. Pero también puede venir en aguas termales, ¿no? O sea, en, en zonas con actividad termal. ¿Y a están asociadas las zonas con actividad termal? Pues a eventos volcánicos o Igneos, mejor dicho, podemos decir a eventos ignios o a fallamientos, ¿sí? El fallamiento, pues, normalmente lo asociamos también con hidrotermalismo. ¿Por qué? Porque es una fractura que penetra bastante en la corteza, sobre todo si son de gran dimensión, como lo sería lo del sistema que tenemos. pero ¿Se acuerdan del sistema de fallas, no? Tasco San Miguel de Allende. Bueno, pues aquí está San Miguel y aquí pasa esa estructura, ¿no? La falla de San Miguel. Y por este otro lado está la falla de San Luis de la Paz, la de, en esta zona, la de Pozos, y más hacia el sur, la de Querétaro. ¿no? Entonces, esta es una zona que está dentro del sistema de fallas, Tasco san Miguel de Allende. Bien, entonces, aquí observamos, arsénico no la concentración de arsénico si vemos en la parte occidental del acuífero los valores pues son bastante bajos en arsénico 0.01 miligramos por litro no 0.02 se comienza a concentrar en los conos de abatimiento un poco no acá 0.03 al sureste de dolores hidalgo al al, perdón, al oeste suroeste de Dolores Hidalgo, ¿no? Pues está esta, este cono de abatimiento, ¿no? Y la concentración pues es 0.03 miligramos, aumenta. Si observamos la parte noreste que coincide con esas estructuras, coincide con esta zona que hay mineralización en las riolitas y que además hay riolitas, bueno, pues no es de extrañar que tengamos acá los valores más altos de arsénico, ¿no? Tenemos punto 12 miligramos por litro y acá tenemos punto cero uno, ¿No? Entonces tenemos una cantidad mucho más alta en la zona cercana a San Luis de la Paz y que curiosamente se relaciona se relaciona más o menos con estas estructuras y dentro de ese sistema ¿No? de, de fallas. Que estaría por verse si de verdad se relaciona nada más a eso o es una eh, conjugación de lo que mencionaba de que aquí hay una zona, varias zonas mineralizadas y hay rocas volcánicas, eh, andesítricas, basálticas, que son diferentes en este caso a las reolíticas la reolítica, y que pueden también tener asociación con ese eh, arsénico, ¿no? hasta cierto hasta cierto punto. En la imagen acá hacia abajo vemos las mayores concentraciones de flúor. Si observamos la parte occidental del acuífero tenemos valores de 1, 1.5 y como hacia el interior del cono de abatimiento en su parte más profunda se incrementa el valor de flúor hasta 2. En la parte de acá cerca de San Miguel de Allende hasta 3 partes por millón o miligramos por litro. ¿eh? En la parte norte, acá cercano a San Felipe, tenemos 0.5, que es todavía más bajo, y que eso se acercaría al valor normal de este acuífero, ¿no? Menor a 0.5 miligramos por litro. Igual, el valor normal de este acuífero en arsénico es menor a 0.01 partes por millón. ¿no? El flúor se concentra mucho más en la parte, en la misma zona que tenemos la alta concentración de arsénico, pero aquí todavía más, un poco más al norte, ¿no? No tan asociado a las fallas o a otras cosas, ¿no? sino está más asociado posiblemente a los domos riolíticos que hay en esta zona y a las zonas mineralizadas. Es decir, esta contaminación que estamos viendo en cuanto a arsénico y en cuanto a flor, no es de origen antropogénico, no es causada por el hombre, pues, es ocasionada por la misma composición de las rocas y que su firma queda presente en el agua. Entonces, nosotros normalmente um, observamos un análisis normal de agua y debemos ser capaces en cuanto a hacer geoquímica para reconstruir ¿Qué minerales estuvieron ahí presentes? Si hubiera excedente de esos minerales presentes, entonces sí, inmediatamente podríamos sospechar o de contaminación antropogénica o de contaminación de un acuífero más profundo o movimiento de un acuífero o de una zona vía una estructura como una falla, ¿no? Hidrotermalismo, pues. Entonces, podríamos pensar en, en ese tipo de, de cosas. Hacia la parte decíamos occidental de nuevo hacia San Antón de las Minas, no tenemos esas contaminaciones, ¿no? Ni en flor, ni en arsénico. Estos están en la parte en general, digamos, oriental y más en la nororiental del, de esta cuenca de la Independencia. Entonces, eso es muy, pues, muy importante para todo lo que se dice, ¿no? Porque siempre mencionan el arsénico, el flor y que con esto la minería pues se va a acabar, no va a acabar con todo, ¿No? Bueno, no es, no es así, ¿No? Eso es incorrecto, incluso hace unos días pedían que ya no hubiera en este, en esa, esa misma persona pedía que no hubiera minería en todo el estado de Guanajuato, que fuera declarado un estado sin minería, ¿No? Digo, somos ilógicos, ¿No? O sea, la minería se necesita para el desarrollo de nuestra sociedad. Eso hasta este momento sigue siendo inevitable. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar con mejores estándares, incluso de los que se tienen actualmente, ¿no? Porque es lo que queremos. Queremos controlar al máximo cualquier tipo de contaminación, cualquier tipo de accidente. Entonces, nosotros estamos conscientes en cuanto a las actividades mineras, y por lo tanto, nos refer, si nos referimos a la normatividad que existe, pues es la industria que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Es la industria más regulada, la más normada, la más vigilada por todas las instituciones en este sentido. Por lo tanto, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental de las empresas mineras ha venido creciendo cada vez más. Antes de los noventas, el mundo era otra cosa en todos los aspectos, ¿no? Después de los noventas, cuando se tomó una real conciencia y reales acciones oficiales en el sentido ambiental y social, las cosas han venido cambiando y cada vez son mejores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues si comparáramos la contaminación que produce una empresa minera cualquiera, pues podríamos decir, ¿no? ¿Qué contamina más? Y me refiero a los controles, a la conciencia que ya se tiene. ¿Qué contamina más una mina pequeña o una población de 1500 habitantes o a 2000 habitantes? ¿Qué contamina más una mina de 15 a 20, perdón, una mina mediana o una población de 15 a 20 mil habitantes? ¿Qué contamina más una mina grande? una población, una ciudad de 150 mil a 200 mil habitantes o más todavía. Digo, tan simple, ¿no? Observamos talleres. ¿Qué control tenemos sobre los talleres? ¿Qué control tenemos sobre los drenajes? En todo el Bajío, las fallas de tipo hidrogeológico, asociado también con algo de tectónica, están, pues, partiendo las zonas urbanas, ¿no? Tenemos fallas en Irapuato, Celaya, Silao, etcétera, en todo el Bajío, ¿no? Y estas están partiendo nuestra infraestructura pública, ¿no? Los drenajes, el agua potable, etcétera, las casas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué contaminación tenemos a partir de eso? ¿Y qué control tenemos? Etcétera, ¿no? Entonces, podemos poner muchos ejemplos. Eh, no sé por qué siempre se enfoca todo hacia la, la minería, en este caso, cuando ambientalmente debemos de preocuparnos de todo, ¿no? Y tener un mundo mejor, un mundo ambientalmente lo más sano que se pueda, ¿no? Lo más sustentable que se pueda en este sentido. Pues, bueno, sería todo. Creo que ya me pasé, Carla. Eh, gracias, continúas. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla. Permítanme, por favor. Bueno, yo, yo les, no sé si ya pueden ver ahí. Aún no, ¿verdad? No. Todavía no, Carlita. Voy a ser no. muy breve porque ahí ya pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a ser muy breve porque pues ya, ya mis compañeros ya abordaron el, el tema, básicamente. Entonces, este, yo me voy a enfocar en las estrategias de sustentabilidad desde la hidrogeología en proyectos mineros. Eh, pues bueno, como decíamos al inicio del programa, eh, salió esta columna en la jornada en la cual el antropólogo Gilberto López y Rivas en el Seminario Internacional de Investigación Actores Rurales ante la Cuarta Transformación, Violencia y Neoliberalismo, que fue organizado por la Universidad de Guanajuato, exhortó a la población a que no dejara que, pues, que creciera la minería básicamente en el Estado. Y aquí pues se lo subrayé con, con amarillo, dice que eh, la mina hacia lo abierto que la empresa Argonaut Gold de la capital canadiense pretende explotar en el Cerro del Gallo, municipio de Dolores Hidalgo, es un proyecto terrible que dejaría sin agua y envenenaría a las comunidades. Esto lo dijo un antropólogo. Eh, yo sí quiero ser eh, muy precisa y que ojalá que le llegue este mensaje. Para poder emitir una información desde esta posición, como bien decía el doctor Giles, desde esta posición de poder, es muy fácil abrir la boca y decir esto. Pero si no se cuenta con el sustento técnico, es una gran irresponsabilidad y comparto la misma posición del doctor Giles, es, es falta de ética. Entonces, la pro, el mayor problema es que hay muy poca ciencia en lo que él está diciendo y mucha especulación y mucha mentira. La población, esto le llega a la población y una población desinformada lo que va a resultar es en un estigma social en contra de, de la minería por temor a que esta minería realmente sí contamine y acabe con el agua. Y este es un problema que no nada más se da en el municipio de, de Dolores, también aquí en Guanajuato y en muchos, alrededor de México, en muchos proyectos que he estado, siempre es la misma historia, ¿no? La desinformación y decir que las minas son lo peor. Entonces, somos bien buenos para hablar nada más así, pero no sabemos. Para poder emitir una información cercana a lo que la minería es, se deben de tener, por lo menos, el mínimo de todos estos conocimientos que yo les estoy poniendo aquí. Formación en Ciencias de la Tierra, teorías de la deriva continental, eras geológicas, clasificación de las rocas, mineralogía y metalogénia, ambientes inventarios, vulcanismo, geomorfología, erosión, modelamiento del relieve, geología estructural, fallas, plegamientos, fracturas, hidrología, hidrografía, acuíferos, unidades hidrogeológicas, permeabilidad de las rocas, hidráulica, modelación matemática y modelación geoquímica, gestión integral del agua, legislación ambiental, minera y de aguas nacionales, y además programación y manejo de software especializados. Con todo esto que los geólogos tenemos, a veces ni nos atrevemos a dar un argumento como este que dijo este señor antropólogo, que nosotros sí estamos formados en estas áreas, ¿no? Bueno, pues retomando un poquito lo que decían mis compañeros, el acuífero de la independencia es un acuífero que está dividido en dos. Administrativamente, sus límites se encuentran dentro del acuífero Cuenca Alta del río Laja. Ya tocó el, el ingeniero Dovarganes el tema, ya nos habló un poco de la hidrogeología. Sí hay estudios al respecto, estudios de personas del UNAM, y yo también reco retomo Ortega. Eh, ya no les voy a explicar esto de cómo está conformado el acuífero de la Independencia, pero básicamente es alrededor de todo el acuífero, se eh, este, compone por dos acuíferos. El acuífero fracturado, que está alrededor de la cuenca, que es lo que la delimita, y al centro, un acuífero sedimentario, un acuífero granular. Este acuífero fracturado también está cubierto por estos sedimentos granulares. Y aquí él nos muestra la distribución de las rocas y sedimentos en el interior de la cuenca, desde en este perfil, desde este punto hasta este punto. San Antonio de las Minas pues, está en esta, en esta área. Ay, perdón, no están viendo, ¿verdad? Perfecto. Aquí está. San Antón de las Minas está en esta área. Este perfil es más o menos desde aquí hasta aquí. ¿okay? Eh, aquí él nos da esta distribución de las rocas sedimentarias, que son todos estos, el acuífero granular, los puntitos que se ven aquí, y alrededor lo que delimita la cuenca, que son estos acuíferos fracturados. Este modelo que él nos presenta aquí conceptual es en una zona o es un modelo en el cual no existe extracción, es un modelo ideal o un modelo de línea base, le llamamos así. Entonces, aquí no hay interacción, aquí tendríamos que ver cómo es el comportamiento después de toda la extracción del agua, después de toda la, la extracción, principalmente para el uso de la agricultura, porque lo vamos a ver a continuación, que... Eh, la mayor parte, según el Diario Oficial de la Federación en el Programa Nacional Hídrico, el, el, la industria agrícola eh, se lleva el 76% del de agua subterránea en México. La industria abastecida a la cual pertenece la minería, no es que la minería se lleve el 5%, solamente ocupa una fracción de esa agua, eh, pues queda en esta zona. Eh, en la zona en la que estamos, en San antón de las Minas, pertenece, pues a, como ya les dije, al acuífero Cuenca Alta del Río Laja eh, desde el punto de vista administrativo. Y desde este punto de vista administrativo sabemos por Conagua que eh, no hay disponibilidad de agua y también que eh, está sobreexplotado el acuífero. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que la minería debe de buscar, tampoco se va a defender lo independible, pero sí debe de buscar otras alternativas de para, el, extra, para la, el abastecimiento de este 1.4 millones de metros cúbicos que requieren, que son más o menos 35 litros por segundo, eh, eh, sí, 35 litros por segundo, entonces, eh, pues hay, hay otras fuentes, ¿no? Que, que no necesariamente tenemos que agotar o hacer más estrés hídrico del que hay, pero ya la tecnología y las nuevas eh, maneras de, de la minería, ...sustentable, eh, buscaremos otras formas de abastecer este tipo de agua. Por ejemplo, quitándole un problema a la ciudad con el uso de aguas eh, de residuales municipales. ¿no? Esa es una muy buena alternativa que además de quitarle un problema al municipio, pues puedes hacer un convenio muy, muy bueno eh, con, los, con los municipios y quitar un problema ambiental, a generar en tus ciclos cerrados de la minería, porque la minería ocupa cinco ciclos cerrados del agua... Eh, esta agua de desperdicio de las ciudades. Este es un punto. Eh, también lo que se hace, otro, otro ejemplo de eh, sustentabilidad dentro de la hidrogeología de proyectos mineros, es que se, se prevé la modelación y la prevención del drenaje ácido de minas. El doctor Giles nos hablaba de los pasivos mineros. Sí, efectivamente, antes de, de tener un proceso de explotación del mineral, en los procesos o en los planes mineros, Sí se lleva una evaluación mineralógica de las cajas de los minerales, es decir, se, puede, se prevén todas las cuestiones como los terreros, los presas de jales, las tepetateras, los rellenos de las minas, todos aquellos pasivos mineros que también pueden incluso hacer ruido o que pueden tener una recuperación económica, por supuesto que lo ven los planes mineros. No es nada más como, ay, aquí vamos a hacer un hoyo y ya. No, hay un plan. Este, de hecho es de lo que la minería es de lo que mejor está planeado porque pues, involucra muchísimo muchísimo dinero y muchísima inversión no es nada más como que a alguien se le ocurre hacer el hoyo no ahí eh, para el sistema de drenaje de los tajos abiertos también hay planes para desagüe dependiendo del sistema en el que está alojado dependiendo del yacimiento que está alojado también se debe de, de, de identificar y de tener un control de infiltraciones. Este normalmente se, llama, se lleva a cabo mediante geomembranas. Para estas pilas de lixiviación que se quieren hacer y para poder obtener y para poder separar el cobre del oro, eh, que es el, se pretende tener pilas de lixiviación un circuito, también se, se pueden utilizar membranas geomembranas en las cuales esto permite que no se infiltren todos estos contaminantes hacia, hacia el subsuelo y entonces eso protege también nuestros acuíferos. Eh, también pues se debe de llevar un control dentro de estos planes de operación del manejo superficial del agua y la modelación y la prevención del drenaje ácido de minas. Tuve la fortuna de trabajar en este proyecto del Cerro del Gallo como tres años en la etapa de exploración, hace ya como 15, 12 años, no sé y es un proyecto súper bonito en el cual eh, existen muchos sulfuros, es un púrfilo cuprífero asociado a un scan entonces tenemos minerales como cobre, oro, plata, molibdeno, tenemos muchas micas, que también las micas, eh, no lo dice Ortega, eh, están asociadas a la producción de fluoruro y de arsénico, entonces desde su ambiente natural, este depósito ya tiene arsénico, ya tiene fluor, no es que la mina, vaya a poner ahí el arsénico, ya el ambiente natural de la mina, la, la geología del lugar, ya contienen dentro de sus minerales, este tipo de minerales, entonces para que también ese es un punto que hay que aclarar. Eh, después de, se habla mucho de, ya en, en la época de la explotación, ¿cómo se hace? ¿Cómo va a quedar? Bueno, hay muchos ejemplos a nivel mundial de cómo son los tajos durante la operación, y aquí lo podemos ver, durante la operación y después de la de, en la etapa de la rehabilitación. Y hay diferentes tipos, o sea, se puede, desde el control del depósito de desmontes y, de, y de suelo, no es nada más de, ah, rellénale con el suelo que quede, no, o sea, ahí tenemos que ver qué tipos de rellenos este, si van a ser jares mezclados con concretos, si van a ser suelos estériles, si van a ser qué tipos de suelos, ¿no? Se hacen también estudios muy, muy a profundidad acerca de la biota, acerca de los ecosistemas locales para poder determinar, bueno, y ahora después del trajo ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a dejar un pastizal? ¿Vamos a tener una zona para que tengan las mismas comunidades sus animales y puedan tener ganado sin estar contaminados? ¿O vamos a dejar vegetación eh, endémica, como es en el tercer caso? Entonces, hay muchos ejemplos de que la minería sí puede ser sustentable si sí se sigue la reglamentación y las leyes adecuadas. Bien ha dicho el ingeniero Dobarganes, la minería es una de las eh, industrias más legisladas y más normadas. Creo que la mayor, el mayor miedo es falta de conocimiento, es la ignorancia, y pues se pueden hacer las cosas. Eh, no es nada más llegar a hacer el, el hoyo y, y dejarlo ahí. No, no se trata de eso. La minería ha cambiado. Ya no estamos en el siglo XVI, ya no estamos en el siglo XVII. Ya tenemos, creo que todos los profesionistas, un perfil ético, casi todos, en el cual pues no vamos a permitir también que nuestras comunidades sean afectadas. Entonces, eh, yo con eso termino mi presentación y quedo abierta para cualquier pregunta o cuestión. Muchas gracias. pues yo voy a pedir la palabra para preguntarle al ingeniero Varganes eh, una pregunta, ampliar mi pregunta más bien de la semana pasada. <ríe> eh, la semana pasada el doctor Juan Martín Gómez nos dijo que eh, el agua se ve afectada por razones naturales y por razones artificiales las áreas este, naturales, los sismos, etcétera. Esa sería una manera. Pero la artificial es, pues, la sustracción de agua. Entonces, si aquí Guanajuato ya de por sí se, se le extrae cinco veces más de lo que se puede recargar, pues hay ahí este, ya un problema, ¿no? En sí ya, ya hay un problema. Eh, propio de la extracción de agua la minería pues, no representa una gran cantidad de agua para su funcionamiento pero tal vez yo lo que pienso es que el asunto de las minas no podría concebirse como parte de la eh, infraestructura para la recarga es decir las minas se quedan vacías ¿y luego qué? <ríe> si, si se les recargara se les llenara de agua pues ahí habrían depósitos o, bueno, ese, sobre ese aspecto va mi pregunta, ingeniero perdón por la ignorancia ¿eh? Pero yo no, no, no, a... no, muy buena pregunta mira, todos quieren contestarla Gilles, Carla <ríe> mm, pero la pregunta me la hicieron a mí no, no, no le, si, si gustan <ríe> si gustan, les cedo la palabra que... y luego Carla, y luego yo, ¿no? Digo, está bien, digo, porque es buena, muy buena pregunta, en parte, ¿no? En ciertos aspectos, muy, muy, muy buena. Gilles, Pero... por favor, y luego Carla, ¿no? Y luego ya me, me dejan lo que quede. Dale. El, Pero en parte, uh, en efectivamente, no son dos cosas, creo que hay que tomar en cuenta, es que Semarnat no toma decisión sobre uh, la cantidad de agua que se toma. La única que ve esta parte es con agua. Uh, Semarnat solamente valida el lado ambiental. Uh, ¿Cuál fue la decisión o cómo se argumenta la decisión de con agua? No lo sé. Lo que sí se ve es que, como lo comenta el, el maestro de Berganes, uh, el acuífero es compartimentado lateralmente, o sea, son controlados por fallas, realmente, y todos los bloques no se comportan de la misma forma. En San Antón es un acuífero bastante noble, y si vemos la evolución en los últimos 20 años, no hay variación vertical del espejo de agua. Entonces, eh, en este caso, la región de San Antón, por ser tan cerca a la sierra, no está afectada por la sobreexplotación del acuífero. Eso es un primer tema. El segundo tema es que efectivamente uh, la mina pide un volumen, pide tener acceso a un, a un certain volumen de agua que cobre generalmente lo máximo de lo que podría necesitar. Uh, a lo largo del desarrollo de la mina, realmente va a usar, o sea, al inicio de la mina van, van a usar 10, 15, 20% de lo que están pidiendo. Del mínimo 400%, Uh, a lo largo del desarrollo del pit y de la pila de, de lixiviación el, la necesidad de agua va a ir creciendo de unos 100.000 uh, metros cúbicos a unos máximos de 800.000 metros cúbicos, yo creo. Un, gran parte de su agua sí puede ser reciclada si tiene un sistema, o sea, es reciclada. Y, uh, y por el tamaño reducido del denuncio hasta podría tratar de de, de recapturar agua pluviales en, en, en algunas partes o sea el impacto hidrológico si sí se puede limitar el problema de su propuesta de aprovechar las zonas mineras o las antiguas minas para tener reservorio de agua es una muy mala idea uh, <risa> No, no, pero disculpe por decirlo así, pero es eh, sencillamente porque eh, son zonas que son ricas en sulfuros, eh, aun que, que producieron la parte principal, la más concentrada en metal, alrededor existe una reola de, de metal difuso que son ricos en sulfuros y eso crea eh, que este agua básicamente oxida estos sulfuros y libera grandes cantidades de azufre en el acuífero, entonces eso es generalmente una muy mala idea, eh, eso de reinyectar agua en los acuíferos es una idea que es muy de moda y generalmente es una muy mala idea, sencillamente porque eh, por norma la calidad de agua que se tiene que inyectar es casi la misma que eh, la calidad de un agua potable, entonces si realmente tiene que tratar el agua para reyectarla en el acuífero, eh, mejor meterla directamente en el, en el tubo de, de, de distribución de agua. Y uh, tenemos otro tema de discusión que es uh, la distribución de agua desde un acuífero o la distribución de un agua reciclada. Y ob obviamente la sociedad no quiere tener agua reciclada porque teme a la calidad del agua que va a tomar, pero realmente uh, es igual. Y en muchas partes del mundo la gente toma agua de río tratada, por ejemplo. Entonces, uh, pero eso es otro tema. Pero sí, no es una buena idea tratar de, de rehacer re crecer un, un, un acuífero. La forma de hacerlo es disminuir el consumo um, y en este caso, en México, el principal problema es la falta de tecnificación de la parte agricultora. Uh, ahorita, tradicionalmente, se hace por riego, por ríos y uh, básicamente tendremos que pasar lo máximo a goteo. Y la otra es la cantidad de agua urbana, que tenemos por persona un volumen que es muy encima muy por encima de lo que realmente necesitamos entonces eso son las dos partes que tendrá un impacto muy fuerte sobre el acuífero más que la parte industrial no sé si carla tiene muchas gracias Sí, yo decía un poco del doctor finnes en ese sentido porque yo creo que si el agua de mina, bueno, primero sería bueno hacer la caracterización, no podemos generalizar, dependiendo, depende del tipo de depósito, dependiendo si tiene sulfuros o si no, y también dependiendo, por ejemplo, aquí en Guanajuato, en el distrito minero de Guanajuato, eh, tenemos, además de los sulfuros, tenemos un halo de alteración en el cual existe mucha calcita. Y ha habido unos estudios de hidrogeoquímica en los cuales se ha visto que la calcita neutraliza también estos sulfuros. Entonces, ahí yo no descartaría, yo creo que se debe de hacer más investigación y sí, se podría reutilizar a lo mejor para, a, por ejemplo, incluso para las mismas empresas mineras que necesitan eh, al momento de llevar eh, o de estar en los caminos en, para no levantar polvos, a lo mejor esa agua se podría reutilizar ahí, eh, hay muchas opciones, ¿no? Eh, también se podría usar, por ejemplo, otro tipo de remediación, poner un sifón, no entra aire, sabemos que las condiciones para crear el drenaje ácido de mina, pues tenemos los sulfuros, el agua y el oxígeno, pero al momento en que no tienes aire, no tienes oxígeno, pero sí tienes agua, pues puede seguir saliendo esa agua, ¿no? Entonces poner una planta tratadora a lo mejor y darle otro uso. Ahí sí difiere un poquito porque creo que se necesita más investigación en la parte hidrogeoquímica y en la parte de la remediación o de la reutilización, la tecnificación del agua. En, lo, en cuanto a lo que, a lo que comentaba, de eh, San Antón de las Minas, de que a pesar de que con agua, comunidad eh, hidrológica administrativa, dice que no está disponible, pero por la hidrogeología de la zona, eh, el, el área de San Antón sí si tiene agua, eh, pues, creo que eso nos da una idea de la importancia de tener eh, estudios hidrogeológicos a nivel microfuenca, eh, porque si bien eh, muchas veces los límites eh, administrativos no coinciden con los límites hidrogeológicos. Y creo que esa es una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel nacional, no solamente a nivel eh, local. Entonces, ahí pues faltaría que las minas hicieran eh, esta parte de la modelación hidrogeológica de la microcuenca a nivel, a nivel local para saber realmente cómo está y pues poder demostrar ante Conagua que sí se puede utilizar esa mina y si no, pues buscar otras medidas, ¿no? Como el, la reutilización de de aguas servidas para, la, para los procesos mineros. Eh, en cuanto a lo que preguntaba de los hundimientos, Guillermo, aquí en la zona sí. de Guanajuato, efectivamente, en la parte del acuífero, porque también tenemos un acuífero fracturado y parte acuífero granular, en la parte de la zona de recarga, que es donde están los pozos, en la zona sur, eh, sí se ha visto subsidencias, eh, no hay tantos registros y no hay registros muy claros para saber si estas subsidencias de terreno son por la extracción del agua o son por movimientos de la tectónica que existe en, en esta parte fracturada, que le podrá decir mucho mejor el ingeniero Dovarganes, Pero sí, eh, hace una semana yo les presentaba el, el mapa de Vasallo en el cual se ve toda la zona de fracturamiento e incluso está el graben de la Sauceda, ¿no? Entonces, realmente no, no hay estudios tan sustentados que nos permitan decir, híjole, es por, es por el abatimiento de los acuíferos o por la tectónica de la zona. Uh -huh. Bueno, nada más una, una cosa, ahorita te cedo la palabra, Gilles, nada más un apunte, yo creo que Gilles se refería en específico cuando que no se debe utilizar para nada el agua y es muy mala idea, en específico la de San Antón por el tipo de yacimiento, ¿no? Yo creo que eso sí es, es, es muy importante. En otros casos, pues sí, como dice Carla, había que evaluar yacimiento por yacimiento, mina por mina, ¿no? Pero en términos generales, aunque tengamos propilitización nada más y sea una beta, pues tenemos sulfuros, ¿no? La misma propilitización, que es la alteración que comentas, no solo trae calcita, sino trae pirita, por ejemplo, y la pirita igual, ¿no? te genera pues problemas, el drenaje de minácido, etcétera, ¿No? Y aunque la calcita al final anule la acidez de esa agua, pues vas a tener un incremento en el total de sólidos disueltos, que es otro problema que tenemos y es otra de las limitantes que tenemos para el agua potable, ¿No? Entonces, sí no es tan, no es tan definitivo decir no, pero en su mayoría la respuesta sería si no hay un estudio ni nada, es no mejor no la utilices de entrada. Ya con un análisis específico, ok, vamos a ver si se puede o no. En algún tiempo creo que Guanajuato, en época de sequía, no recuerdo, creo que en los noventas, no recuerdo, pues estuvo utilizando agua de algunas minas, ¿no? No sé de, no recuerdo exactamente cuál, eh, creo que incluso hasta del nopal, no sé, se extrajo agua, no sé, no me acuerdo si era para esto, para otros, otros fines, nada más, o era... Irrigación, lo que sea, ¿no? no recuerdo exactamente, pero se ha utilizado. ¿no? Entonces, pero sí hay que tener definitivamente cuidado con, con eso. Gils. Sí, yo creo que hay que dejar claro que por normatividad ninguna empresa que sea minera o auto, otro tipo de industrial tiene derecho de tirar agua en el medio ambiente sin estar tratada. Uh -huh. o sea, la calidad de agua de producción Uh, a la salida de la producción tiene que ser uh, de acuerdo con la norma mexicana. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero uh, tiene que ser tratada. Y una mina sin planta de tratamiento hoy en el día uh, casi no existe. Entonces la, la, la potencialidad, vamos a decir que las aguas de producción contaminan el medio ambiente son realmente mínima. O sea, tiene que tener un accidente industrial de la falla de la, de, la, de la zona de tratamiento para que realmente pase algo, pero normalmente no existe. Y es lo mismo por... debería ser lo mismo por las otras tipos de empresas. Eh, por los problemas de, de facturamientos, eh, en Guanajuato existen los dos. Eh, cuando estás dentro del silicoclástico generalmente es por abatimiento de, de agua se ve muy bien en Celaya se ve muy bien en Dolores Hidalgo empieza uh, pero del momento que sale de esta zona uh, de arena y de silicoclástico generalmente por, es por movimiento de falla y son todos los sismos. Históricamente hay un, hay un par de experiencias muy bonitas que, que se desarrollaron en Sonora y en San Luis Potosí que es Um, el, la implementación de una red sísmica alrededor de los distritos principales mineros uh -huh. para ver en, ahora en este caso fueron la, las voladoras o sea las explosiones que se utilizan para destruir los cerros pero ¿qué era el impacto que podía existir sobre las viviendas de los pueblos cercanos? Uh, y el interés por los por la gente fue doble porque además registraban un multitud de sismos naturales que uh, no se podían medir porque no existía red en, en, en la región, y es cuando uno se da cuenta del activo que está uh, la parte central del país, por ejemplo uh, el Valle de Reyes. Uh -huh. pues adelante Javier, no sé quién le toca pasar la palabra a Guillermo creo. Sí, no, Javier, por favor. Bueno, antes que nada, mi estimado doctor, este bienvenido, muy atingentes los comentarios, al igual que Herodo Varganes y nuestra compañera, Carla Piñón. Aquí lo que yo entendí es el análisis de la problemática específica de un proyecto minero, ubicado eh, precisamente en el río Laja, eh, y colindante, obviamente, con la parte noreste, en donde inclusive hay eh, proyectos mineros de manganeso, por ahí se señaló hasta allá llega la, la influencia. Y básicamente, pues la parte de cianuración, la parte de transformación y separación, pues este, a mí me tocó manejar un proceso de cianuración hace muchos años, simplemente yo era un chalán que conectaba la parte de medición y ver en los, este, en los tanques de almacenamiento cuánto cianuro o cuánta cantidad de tonelaje se, se necesitaría meter. Y había colores, o sea, era una situación de indefinición eh, profesional eh, y estaba viendo lo que hacía un minero, lo que hacía un geólogo, y lo que hacía un minero metalúrgico ahí en una planta de beneficio de Loreto, en, en Hidalgo, ¿no? la York, la más antigua en, en América. Aquí la cosa es un poco la declaración tan en, poco informada eh, del antropólogo en el sentido de la satanización eh, de la minería, que prácticamente viene siendo un mecanismo sociológico o de lucha eh, de ONGs y de grupos políticos, cuando en la práctica, eh, en las manifestaciones de impacto ambiental que se efectúan precisamente para el sector minero, eh, toda la normatividad es muy amplia, no eh, inclusive las normas oficiales mexicanas, las medidas de mitigación, eh, obviamente viene la parte hidrológica, en la parte de la, de la mía, de la manifestación de impacto ambiental. Y por lo que vi de la nota periodística, hay en proceso por parte de Semarnat, específicamente la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría eh, de Gestión Ambiental, eh, pues dos proyectos en estudio y aparentemente ya hay una autorización por parte de Conagua en el aprovechamiento de aguas superficiales que viene siendo el número de formato el 4 y el número 5 la parte superficial entonces en, en ambos casos se requiere manifestación de impacto ambiental y dentro de la manifestación de impacto ambiental modalidad particular para el sector minero evidentemente que hay un planteamiento de consulta pública al parecer hay una confusión entre la organización de un evento un planteamiento eh, de alguna manera ideológico, eh, sociológico y de movimiento de grupos eh, sociales que normalmente se dan este tipo de proyectos, eh, no, es, no es ajeno a lo que pasó en San Javier, eh, no es a, en San Luis Potosí, no es ajeno a lo que también pasó en Jichú, que había un proyecto eh, relacionado dentro de un área natural protegida, que inclusive aquí concluimos lo amigable en términos... Eh, de las medidas ambientales eh, que tiene eh, la minería. Aquí yo, en la parte, digamos, del cianuro, pues el, el cianuro mismo no es un problema, se descompone básicamente con efectos de rayos ultravioleta en las capas superficiales, ¿no? Y en países desarrollados ya hasta se exige plantas específicas de neutralización del cianuro, es decir, este... Obviamente, pues está compuesto para la separación de bromuros, yonuros eh, todo el grupo 7A de los halógenos, lo que componga. Y, y, y evidentemente que está totalmente regulada la parte de control eh, polucional o de contaminación que pudiera tener. Si hay necesidad dentro de la propia manifestación de impacto ambiental, hay estudios especiales o adicionales de medición de riesgos de contaminación de calidad del agua, eh, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, mi, mi conclusión es que eh, sí efectivamente las explicaciones técnico-científicas, como se denominan, eh, de alguna manera demuestran que con los estudios pertinentes, con la evaluación minero-metalúrgica, con la evaluación eh, de, los, de la medición de los impactos ambientales significativos y no significativos, y las medidas de compensación, que obviamente van incluidas dentro de la manifestación de impacto ambiental, eh, siempre este tipo de conflictos socioambientales eh, son clásicos eh, dentro de un esquema de negociación. Aquí normalmente las ONGs, eh, combativas, no combativas, eh, con información o son información, pues juegan un papel fundamental que... Eh, con la ciencia, con la fundamentación, con la, una resolución de impacto ambiental favorable, como sería la resultante de la RIA, la, lo que denominan eh, la RIA, eh, pues simplemente eh, ciencia mata verbo, ¿no? O ciencia mata rumor. Y obviamente, eh, pues de alguna manera, eh, esta evaluación, desde eh, de, de, de varios puntos de vista, desde la parte de utilizar sistemas de información geográfica, el generar tratamientos de aguas residuales, el poner alternativas conforme a la norma oficial mexicana de presas de jales, etcétera, pues Es un mecanismo normativo. Yo aquí tengo el listado de toda la normatividad que requiere el sector minero, pero eh, voy, voy, voy a tardar aproximadamente dos o tres minutos, que no tiene sentido... Este, desde la LEGEPA, eh, la parte del reglamento de evaluación de impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas para jales, etc. O sea, todo ese, ese matiz debió haber sido pasado por la empresa minera. Entonces, así que tiene eh, una autorización, supongo, una mía autorizada, lo que está en proceso, por lo que viene la prensa. Yo la prensa pues, realmente es un medio de comunicación que como tal... Eh, tiene la obligatoriedad de transferir o de investigar a fondo los problemas de cualquier tipo. ¿no? ¿Por qué? Porque está generando una expectativa negativa ante inversión extranjera directa, aunque aquí hay un cuestionamiento muy interesante. Eh, yo no sé si la tecnología de recuperación de jales en sitium, como aparentemente son jales muy antiguos, eh, ya hubo explotación eh, anterior, pues, eh, los canadienses tienen tecnologías muy avanzadas. Yo recuerdo una vez traje a dos doctores en geología precisamente para analizar un proyecto de los jales más antiguos de América Latina que se localizan justo en la Valenciana. Y de hecho, eh, el problema no se soluciona. El, el problema de jales ahí siguen. Únicamente lo que se llevan es lo que tiene valor, ¿no? Necesitamos también un poco la alternativa que decía... Eh, parece el neoliberalismo eh, colonial del siglo XXI, aunque en la práctica, eh, de alguna manera, eh, en la parte presupuestal, eh, para el ejercicio 2022, hay un castigo brutal a la parte de la minería, ¿no? En términos de utilizar alternativas eh, pues muy contaminantes, eh, eh, que la minería está totalmente normada, ¿no? Pues bueno, yo Provengo de una familia minera desde mi bisabuelo español que llegó a Guanajuato con tecnología minera, mi, mi, mi abuelo que tenía la tienda de venta de minería y tres hermanos mineros, inclusive un primo presidente nacional de los ingenieros mineros, geólogos, metalúrgicos y de plantas de beneficio, hasta me lo aprendí de memoria, porque antes era una especialidad muy completa y se fue de, inclusive para la norma ecológica. Eh, del manejo de los jales, eh, que se hizo precisamente por la subsecretaría de normatividad de la SEMARNAT. Ahí participó una compañera mía que hizo su eh, especialidad de economía minera, precisamente en el Instituto de París, que está muy prestigiado en la parte económico más sin embargo, en cuestión tecnológica, por no estar dotado de minerales eh, metálicos, eh, digamos que los canadienses, pues son eh, he escuchado comentarios, no tengo la fundamentación, tienen alta tecnología en estos temas. no Con esto única y exclusivamente yo no, no soy el juez de juzgado para tener la capacidad de preguntar, sino simplemente iniciar este, información que yo aporto en términos de que es un conflicto social, que la parte técnica está resuelta desconozco, no he leído la manifestación de impacto ambiental y el resolutivo, pero en la práctica serían mis aportaciones con una experiencia aproximada de 22 años en materia ambiental, ¿no? Y sí, y he, y he trabajado también proyectos de carácter minero y con esto concluyo. Gracias Javier, Carlos Arce, por favor. Gracias, eh, a ver, lo que entiendo es que hubo una reunión en la, en la... Universidad de Guanajuato, vino un antropólogo y prendió focos rojos y alertó a la gente con eh, una serie de mensajes que, por lo que entiendo, pues, pues causan alarma. Y evidentemente eh, están accionando a la gente en contra de la minera en ese lugar. Es así, ¿no? Y de la minería en el Estado, ¿eh? En la min en general contra la minería. Sí, porque ellos bueno. dicen megaproyectos extractivistas, y todo es con respecto a la Cuarta Transformación. Pero bueno, si hablamos de megaproyectos, cuando yo me metí a ver eh, los temas de este seminario, no aparecía, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Que también va a afectar comunidades rurales. Entonces, ¿de qué se trata? A ver, hay, hay que entender... Eh, ¿Quién es la fuente de, esto, de estos mensajes? Que es el antropólogo Gilberto López y Rivas. Gilberto fue compañero mío en la diputación, en la 55 diputación. Gilberto eh, es un personaje de la izquierda mexicana y más que de la izquierda mexicana, su origen lo tiene en el Partido Comunista Mexicano. Eh, tenemos una buena relación, es un tipo muy simpático y, sobre todo, tiene una vida, una vida muy rica desde el punto de vista político. Eh, entre otros, me lo platicó él a mí, pues era, era gente de la KGB en, en sus años mozos. Eh, de veras, de veras, y está escrito. Él lo, es, lo, escribió, lo escribió y todo. Es más, a mí un día me dijo, yo no sé por qué estoy vivo todavía a esta edad, cuando, estaba, cuando éramos compañeros en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues viene de donde viene. Hay que tomar el asunto de donde viene. Es, es, este, eh, es la expresión profunda de la ideología de Gilberto. Gilberto es un comunista. Gilberto, y hay que decirlo y expresarlo así, eh, es un comunista de muy buena fe en el sentido que todo esto lo ve como una posición extractivista del de capitalismo al que hay que sacar de la faz de la tierra, punto. Y bueno, pues es su, es, es, es su postura. Hay que contestarla, pues sí, como lo están haciendo ustedes, con, eh, no con ideología, porque es lo que está poniendo sobre todo y siempre lo ha hecho así en toda su vida y me imagino que va a morir así porque ese es es, ese es el, el eje de, de, de su trabajo, de su vida, de su acción, incluso los peligros a que se ha visto expuesto. Pues, pues es es, es esa, esa ideología de extrema izquierda que tiene y que todo lo que sea una acción de tipo eh, capitalista, eh, y creo que para ello pues, un parangón muy importante es la minería, pues es mala. Cómo se haga y donde se haga. Entonces, bueno, pues creo que es muy justo y muy pertinente y que celebro que hayan eh, platicado todas las condiciones de tipo científico de cómo la minería aporta, cómo la minería controla y cómo puede ser en algunos momentos, porque lo ha sido en otros, que en, en, en donde ha, ha acabado con, el, con, con la ecología de algún lugar, bueno, donde ahora se tienen ya las condiciones regulatorias para evitar eso, y ahí lo expone bien Javier, pero yo sí quiero simplemente dejar sentado pues que el mensaje, eh, las noticias que se expresan, la posición en la universidad, eh, pues, pues, pues viene de quien viene, entonces tengan esa referencia en cuanto a la trayectoria ideológica de Gilberto. Eso es lo que tendría que decir. Gracias. Sí, bueno, pues eh, yo quiero dar las gracias a todos. Eh, quiero pedirle a Lolita si nos puede leer algún comentario que haya habido el día de hoy en nuestros seguidores para que lo conozcan nuestros invitados y puedan contestar o interactuar con la gente. Adelante, Lolita, por favor. Gracias, Memo. Antes de continuar, eh, el doctor Gilles Spiore estaba pidiendo sí, la mano. Perdón, no me fijé, sí. Ah, sí, palabra. solamente para confirmar efectivamente que esta persona es con una visión muy extremista, vamos a decir. No obstante, eh, aún con todas las normas industriales, sociales, ecológicas que pueden ser aplicadas, siempre podemos hacer un poquito mejor. Y uh, vemos que cuando la sociedad está involucrada en el diseño y el desarrollo de algunos proyectos uh, industriales, y minero en particular, generalmente se crea un vínculo de confianza y se hacen las cosas mucho mejor de lo que se debería de hacer. San Javier es un ejemplo tremendo en este enfoque. Hay otros en Sonora, hay otros en Durango... Y uh, no quiero desacreditar el trabajo social de estos grupos de personas. Lo que quiero que quede claro es que una cosa es hacer agitación propagandista, la otra cosa es hacer uh, ¿cómo se llama? Uh, distribución de conocimiento. Y uh, una cosa y la otra no son lo mismo. Sí, Juan y luego Carla, por favor, sí. No, yo más estaba apagando esto, ahorita ah, más perdón, adelantito, perdón. con gusto, sí. Quisiera nomás un punto más adelante, pero sí. después de los comentarios de Lolito, por favor. Ah, creo que seguía Carla también. Carla, Carla, sí. Sí, bueno, nada más eh, cuando, cuando me tocó la etapa exploratoria estábamos, eh, no era Argonaut Gold, era King's Minerals. Eh, estaban, eh, le tocó la parte de exploración a unos australianos. Y en esta parte que comenta el doctor, eh, sí estaba muy involucrada la sociedad. O sea, la gente de la comunidad de San Antón de las Minas, normalmente las gentes de las comunidades, cuando hay proyectos mineros, son las que se contratan, ¿no? Son los primeros beneficiarios de los empleos. Pero además de eso, como ejidatarios o como dueños de los terrenos, también tienen un beneficio extra. Entonces, este sentido también de pertenencia que da la minería, muchos dirán que no, pero sí, eh, también es muy importante porque se logran hacer sinergias muy importantes con las comunidades. Entonces, las comunidades van viendo sus necesidades y pueden ir teniendo un desarrollo social increíble. Yo lo vi eso en este proyecto. No sé qué tanto ha cambiado porque tengo fuera de ese proyecto diez, más de 10 años, pero... Eh, en el tiempo, en los años que yo estuve ahí, eh, vi muchísimas mejoras sociales en cuanto a caminos, conexiones, comunicación, ayudas para las escuelas, para la escuela, eh, muchas, muchas labores, labores sociales que no estarían también implícitas si no es por la minería. Y es lo que quería comentar. Sí, gracias. Lorita, por favor. Gracias, Memo. Bueno, yo nada más quiero comentar que creo que de todo lo que nos están, antes de, hacer, de leer el comentario, eh, de todo lo que nos están diciendo, creo que es muy importante y también que la gente sepa, y al menos yo con esto me quedo, que la minería no nació ayer, sino ya tiene muchos años, muchos años, sobre todo aquí, nosotros que somos de aquí, de Guanajuato, eh, nacidos aquí y que, Realmente nuestra ciudad así, así surgió y así nació con la minería y no nos ha pasado nada. Yo vengo de varias generaciones anteriores de Guanajuatenses que vinieron también, eh, mi, mi bis, bisabuelo, era, no, mi bisco, no, no, no es mi bisco, es mi tatarabuelo, vino de Zacatecas este, y llegó a Guanajuato y no hemos muerto nadie nos hemos muerto por tomar agua de aquí en Guanajuato y creo que esto que están haciendo pues es una satanización terrible acerca de la minería en mi punto de vista muy personal porque esto no, no es de ayer eh, tiene muchos años eh, Guanajuato que surgió de la minería y con el agua que eh, tomamos el agua como viene ahora ya un poquito más potable pero sin embargo, no, he, no nos ha pasado nada y seguimos vivos. Ese es mi comentario porque yo no soy experta en este tema. Pero como guanajuatense, pues tenía que decirlo y, y ya lo dije. Y aquí nos hace eh, Farfán Michel una pregunta que es, ¿podrían comentar cuánta agua se requiere para la extracción de oro en una mina a cielo abierto? Es uno de los comentarios que tengo, no sé quién quiera contestar. Uh -huh. Bueno, si quieren comento precisamente, ya lo comentó Gilles, ¿no? Ya lo había mencionado él y creo que también Carla lo continuó. Pero en resumen, por ejemplo, esta mina que va a ser a cielo abierto o que se pretende que sea a cielo abierto, tiene ya derechos de agua adquiridos por parte de Conagua por 1.44 millones de metros cúbicos anuales. Aquí quiero... Eh, se oye un número gigante, ¿no? Pero quiero pues hacerlo más manejable. ¿Esto qué implica esa cantidad? Implica extraer 45 litros por segundo en el máximo cantidad de uso que llegara a ser de 1.44. Normalmente eh, las empresas solicitan más de lo que requieren como toda empresa, ¿no? Lo solicita y como toda ciudad, por ejemplo, en el manejo de la presa de la purísima, de lo que sea, ¿no? Siempre pides un poco más de lo que tú sabes que vas a utilizar para tener, siempre decimos, un colchón, ¿no? O un margen de seguridad, si queremos decirlo así, ¿no? Entonces, ya lo comentaba Gilles, esta empresa va a utilizar entre punto y punto millones de metros cúbicos en realidad. Si sacamos el promedio de esto, Estamos hablando de 750 mil metros cúbicos anuales, que lo reducimos a litros, pues son 23,8 litros por segundo, si ese es el equivalente. Comparativamente, un pozo de agua potable en el estado de Guanajuato produce de 11 a 64 litros por segundo. Esto depende de la zona del estado, ¿sí? Por el, la capacidad del acuífero y el tipo de de bomba que tengan instalada y tuberías, ¿no? Y un pozo agrícola extrae en promedio de 36 a 64 litros por segundo. Eso es casi tres veces más lo que utilizaría este proyecto minero, no nada más comparativamente. Hace algunas décadas se prohibió ya que los pozos de 12 pulgadas... Eh, siguieran produciendo y ya no se permite ningún pozo oficialmente legalmente me refiero mayor a 8 pulgadas esto quiere decir que los pozos de 12 pulgadas producían hasta 144 litros por segundo normalmente tomamos como regla de dedo el cuadrado del diámetro de la tubería eh, de la en la producción por li en litros entonces si es uno de 8 pulgadas estamos hablando de 64 litros por segundo. En este caso, de los 12 pulgadas que había pozos antes de uso agrícola, sobre todo, eran de hasta 144 litros por segundo. Esos son, pues, prácticamente seis veces más de lo que va a utilizar el proyecto minero, ¿no? Entonces, nada más poniéndolo en perspectiva desde ese punto, pues es, no se compara, digo, con ninguna otra cosa. Además de que algo que creo que todavía no menciona el doctor Gilles es y que me gustaría que él abundara un poquito, es que no toda esa agua que se que utiliza la empresa, digamos entre 600 y 900 mil metros cúbicos por año, no toda esa se utiliza realmente en la producción, porque al menos la mitad o más de la mitad tiene otros usos. Gilles, ¿podrías abundar en esto? Sí, realmente en términos de producción el volumen de agua es mínimo porque es un sistema de recirculación donde el único problema es la evaporación del agua durante el día que hace una pérdida, pero la pérdida es realmente mínima. Una gran parte de lo que se usa el agua es por riego dentro de la zona de trabajo Uh, con la voluntad de eliminar contaminación ambientales uh, que se levanta mucho polvo entonces se riega los caminos se riega el taro antes de, de hacer explosiones para evitar que básicamente hay muchos polvos que podría llegar a la zona habitada o que podría contaminar el, la, la, la zona colidante del, del proyecto minero no. más el riego de la zona y, y, y, de, y de las plantas, porque tienen que, que, que mantener todas las plantas que están dentro del, del cuadro. Entonces, eso es un gran parte de lo que es el, el manejo de la, de la zona minera, más que la, la pileta de sanuración. Uh -huh. Y otra, otra, otra cosa que comentábamos, ¿no? Gilsa se... Pues Antes de esta de la reunión, era sobre el porcentaje del dinero, del valor del yacimiento que se utiliza para el cierre. ¿Y qué implica el cierre? ¿no? El dinero es realmente entre 5 y 10 por ciento por norma. Uh, no sé cuál es el valor actual del proyecto, pero... Ellos plantean hacer como producir como 3 mil, un poco menos de 3 mil millones de onzas de oro. Uh, a día de hoy creo que son 1700 dólares la onza. Unos uh, 5 mil millones de dólares. Sí, entonces podría ser alrededor de 500 mil millones de dólares. ¿Estoy mal? No, está bien, está bien. Está bien. Sí, entre 300 y 500 mil. Uh, millones de dólares. El cierre, y eso es lo que, alors, el cierre inicia desde el día 1 de la producción, en el sentido que también ayuda a la, al mantenimiento, al, al desplazamiento de las plantas que se van a mover, a replantar, a la reforestación. Um, entonces es un dinero que no cae al final de los 15 años, pero que es gastado poquito a poquito y hay una suma más grande una vez que se abandona. O sea, que se declara cerrado el, el proyecto y ahí entra todo el proceso de, de reforestación. Ahora, todo depende de los acuerdos que tienen desde el inicio, pero puede ser una reforestación alidántica o puede ser una reforestación mucho más agresiva, plantando árboles más importantes. Y De, de hecho, eso también se inicia desde mucho antes, para que los árboles tengan tiempo de crecer, que hay una revegetalización vegetalización del de, de la zona de, de trabajo eh, puede ir mucho más allá puede ir hasta la la perforación de nuevos pozos de agua por la comunidad puede ir hasta la reimplantación de animales salvajes eh, en Sonora, Chihuahua por ejemplo, generalmente reimplantan lo que son ah, ya no sé cómo se dice en español Bambi, estos uh, ciervos uh, nativos en de la y, uh, venados venados también o sea, realmente todo depende de, de cómo se encuentra en la forma antes que se instala la, la empresa y que tanto queremos um, tener un impacto verde ambiental uh, cuál es la, posi la posición de la, de la minería uh, hoy en el día lo que cambió muchísimo en la industria minera canadiense, es que dentro de la bolsa canadiense hay lo que se llama unos, unos puntos verdes, unos retones verdes, no sé cómo se traduce en español, que da puntos básicamente o que incrementa el valor de las empresas en función del impacto ambiental que ellos tienen. Entonces todas las empresas quieren ser lo más verde posible para ver crecer sus valores en la bolsa y ahí es donde es fácil o es importante influir para tener esta, esta capacidad o este plus de tener una empresa minera cercana. Este, muchas gracias. Quiero darle la palabra a Javier para que nos hable de la cuenca hidrológica del río Laja, de un tema que es muy importante. Adelante, Javier. Bueno, lo comenté que... Eh, la cuenca, digamos, hidrológica del río Laja, pues comprende básicamente los municipios, digamos, de Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Y, y desemboca al sistema hidrológico Lerma Chapala Santiago, cuyo área administrativa se encuentra en, en, en Guadalajara. Y... Eh, y normalmente eh, para este tipo de tramitología o gestión ambiental eh, se retoman muchos aspectos inclusive de impactos de carácter regional porque no única y exclusivamente va a impactar a la zona de independencia sino que está la sierra, creo que la Sierra Gorda que colinda directamente ya con la eh, parte noreste de Guanajuato. Y entonces pues esto... Eh, se ha tra tratado de llevar a cabo en el municipio de Guanajuato para ver, digamos, el plan de manejo que tiene el río Guanajuato, eh, y obviamente tienes todo el esquema de la cuenca hidrológica, ¿no? Muy copy-paste del sistema organizativo español, pero en la práctica, eh, de alguna manera, eh, es un mecanismo de medición de impactos de carácter regional, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a impactar a la cuenca hidrológica y, a, eh, el, digamos, al sistema ambiental de Michoacán, de, de Michoacán, perdón, de San Luis Potosí, y también a la parte de la Sierra Gorda en Querétaro. Pero bueno, eh, aquí la reflexión es este, única y exclusivamente el comentario que eh, desde mi punto de vista con una opinión de carácter muy personal, el, eh, el plan de manejo del río Guanajuato eh, sería un buen eh, elemento para los hidrólogos o para la gente que se dedica a esta actividad, tener información aparentemente más certera. Eso es por un lado eh, la parte de, de digamos del río Laja, ¿no? que, que tiene más influencia en el proyecto, eh, que la parte del río Guanajuato, ¿no? Por un lado, ¿no? Y el otro comentario final es que dentro del Temec, como señalaba el doctor, eh, hay negociaciones eh, relativas a las cuotas eh, de explotación y pues prácticamente el 76% de las concesiones mineras y de los... Eh, eh, de las exploraciones, de los permisos de exploración con exención de manifestación de impacto ambiental, pues lo constituye fundamentalmente la industria canadiense, ¿no? Anteriormente, pues bueno, había tecnología de los suecos, había tecnología de los americanos y de los ingleses, pero en la actualidad, pues, eh, el, el, en México, el 76% son exploraciones de carácter canadiense, ¿no? Y tan es así que Comulgo categóricamente con el comentario de que se están bursati, bursatilizando eh, precisamente los activos y eh, de las empresas que yo he visto, mexicanas y canadienses, eh, hasta en la, en la entrada de la recepción está todo el procedimiento ambiental que se lleva a cabo, ¿no? Y las certificaciones eh, de tipo ambiental que, que, que bueno, son in, in, intensas, ¿no? Y aquí tengo el marco ambiental, pero no es el caso, ¿no? Con esto, ese era mi comentario, este eh, mi estimado Guillermo. Carla, por favor. Sí, en cuanto a lo que decía de los impactos a nivel regional, bueno, se supone que cuando se hacen las manifestaciones de impacto, se consideran, eh, cuando se hacen los estudios hidrogeológicos, no nada más se considera lo local. Así es muy importante conocer lo local pero también tenemos que tener en cuenta los flujos locales, los flujos intermedios y los flujos regionales. Entonces, sí, efectivamente es parte, es tributaria, no es la cuenca, eh, eh, o no, no, es una tributaria de la cuenca Lerma-Chapala, no es que sea toda la cuenca, es una partecita. Este, y sí, también nosotros una parte... Eh, pertenecemos, pero también hay que diferenciar entre las subcuencas y entre las microcuencas para no tener este tipo de confusiones, ¿no? Entonces, sí, a nivel regional se lleva a cabo los estudios de impacto ambiental en el cual ya se contemplan todos los impactos que se pueden generar desde la minería. Y, pues, nada, o sea, eh, la, en la parte de la remediación, eh, lo que comenté durante mi presentación acerca de los planes de cierre, eh, todas estas estabilizaciones que se dan desde los tratamientos de agua, no nada más activos y pasivos, pero también hacia, hacia, en los estanques eh, de evaporación, en las piletas de cianuración, todo queda taponeado, todo queda cerrado. Eh, repito, no es la minería del siglo XVI. Creo que tenemos que ser más, como sociedad, un poquito más abiertos <ríe> y, y más conscientes eh, de los beneficios que también traen, porque curiosamente estos seminarios en los cuales una persona que, eh, dice, eh, que se pronuncia contra la industria extractivista pero que está utilizando un teléfono celular o una computadora, pues de dónde cree que proviene todo, todos estos dispositivos para poderlos generar, pues se requiere de la minería, así como muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, la minería es necesaria para nuestra vida y es necesaria para el desarrollo, no solamente económico, también para el desarrollo social y humano. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora sí le damos la palabra a Lolita para que nos haga favor de, de hacer una invitación y creo que con eso nos despedimos eh, de esta sesión abierta del Observatorio de Ciudadano. Gracias, Lolita. Muchas gracias, Memo. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias al doctor Gilles Pierre-René Este, quiero, quiero hacer una aclaración. Lo que leí al principio es una semblanza nada más de su trayectoria, no es su currículum, porque me imagino que es muy extenso. Doctor, una disculpa, pero es, es simplemente una semblanza lo que yo leí y quería aclarar eso. No es su currículum, Me imagino que es mucho más amplio. También un, un gran saludo al, al, do, al ingeniero Juan do Varganes, eh, que siempre nos ha acompañado, a nuestra compañera Carla, por esta plática tan, tan interesante. Y también quiero hacer también una aclaración. Hace rato dije visco porque yo así le digo a mi mamá que es la bisabuela pero es bisabuela, perdón. Y, y este, para que no vayan a decir que los de observatorio no sabemos hablar, es simplemente lo que usamos aquí en mi casa, que decimos es la visca, pero no, es bisabuela, perdón. Y bueno, sí, gracias Memo. Nos mandan una invitación a todo el público guanajuatense y a quien nos esté viendo también fuera de Guanajuato. Es un grupo de ciudadanos guanajuatenses que ya tienen por tradición hacer una representación de la toma de la lóndiga de Granaditas en las puertas. Ya, ya han hecho muchas representaciones. De hecho, uno de los directores, gran amigo mío, Jorge, Jorge, ay, se me fue el apellido. Bueno, Jorge, eh, él inició con, este, con esta representación de la toma de la alhóndiga, el día 28, y va a ser el martes 28 de septiembre nuevamente a las 8 de la noche, en la entrada principal de, la, de nuestra gran alóndiga de Granaditas, es un evento gratuito y es para toda la familia. Es una invitación para que todos podamos asistir acompañados de nuestra familia, obviamente, pues con el uso de cubrebocas y, y toda la, la, la sana distancia, el protocolo de, de que tenemos que seguir. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Buen luego. provecho.